Mamada, brother, ¿cuántas pelucas de colores tienes? ¿Por qué quieres que te preste una calvito? ¿Qué dijiste, hijo de tu rebenderísima p... madre? ¿eh? Ya dije que me gustan las cabezas peladas. Si Toriyama te revienta Power Up, yo me reventaré a polvasos. ¡Ay, mamá! Yo si sí le reúno las dos esferas para pedirle un deseo a su dragón Como me gustaría ser el Daishinkan de esos senos Eso es lo que yo llamo un verdadero semental salvaje con la cabeza bien rapadita Retrasado. ¡Voy a hacerte chillar como gata en celo! ¡No vas a salir! ¡Si no sales me cargaré a TODOS tus compas! ¡Ah! ¡El puto calvo de mierda nos acaba de tirar un poder! Sí, si quieren yo se la paro ¡Vamos a morir! ¡No te lo permitiré! ¡Oh, Parece que había alguien ahí. ¿Por qué demonios atacaste a mis amigos y a los dioses que estaban allí? La verdad, ni yo lo sé, perro. Creo que eso que me dio el flacucho no era descongestionante. Igual no te perdonaré. Jamás en la vida perdonaría a nadie que lastime a mis seres queridos. ¡Es mentira, Jiren! ¡Tú no cuentas, Gohan! ¡No, no Espero que con esto te haya quedado bien claro. Yo soy el caballo que más corre en este establo, ¿entendiste? O sea, más verdas. Por cierto, Jiren, una pregunta. ¿Cómo hacen las perras? ¡Oh! ¡Estás loco si crees que lo diré! Oye, yo lo dije cuando me ganaste. ¡Hacen wow, wow! ¡Ya, contento! ¡Pártesela! ¡Oh, no, pero...! Tranquilo, solo es un poco de mi energía. Quiero que recuperes tu fuerza y así continuemos nuestra gloriosa batalla que teníamos. ¡Te juro que si haces eso voy a meterte este puño por todo el... No, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! freezer, no freezer, freezer, freezer, freezer, al topo. ¿Mm? Lo siento, yo solo quería hacer popular un ratito nomás. Ay, ¿Qué, qué, qué le pasa. Ay oh, no, parece que está perdiendo su power up divino. Está volviendo en su estado de retrasado. ¿Qué haces como pendejo? Con la boca abierta, aprovecha el bug y saca el retrasado de la plataforma No, no, no, no. no puse cierto ¡Ay! ¡Mi barriga! ¡Ay! ¡Mi barriga otra vez! ¿Es 17? ¡17! ¡17! ¡17! ¡17! ¡Que no! freeze ¡Freeze! ¡Freeze! ¡Freeze! ¡Y John Cena! Mi pancita, ¿por qué siempre me tienen que salvar lastimando? ¿Tanto les cuesta atajarme? Yo también estoy aquí. ¡17! ¡17! Se puede saber cómo sobreviviste a la pinche explosión. Solo metí la clave de vida infinita que aprendí en San Andreas. Oye, sin resentimientos, ¿no? No te puse la barrera porque no me quedaba energía. ¿Cómo se si no supiera que tienes energía limitada? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Tú le atacas y yo te echo porritas desde aquí? Sin tu p... madre! que la cara de amargado, Jiren. ¿Qué pasa, marcianito? ¿Tienes miedo de enfrentar al marciano doradito al emperador del mar? <risa> ¡Ese marmota al <el> freezer! ¡Cállense! <risa> <risa> <risa> <risa> tu madre! ¿Que mi madre qué? Oye, Jiren. Es cierto que tu madre es muy fría y que tu padre ha sido muy duro ya sabes por qué están muertos, ¿entendiste? ¿Qué? ¡Mi culito! ¡Mi cierra! ¡Deja de pisar a una pinche ¡Eso estuvo cerca! ¡Por el amor de Dios 17! ¡Deja de mirar y haz algo! ¡Suéltame, puerco! ¿Cómo me dijiste? ¡Bicho androide árabe con instinto suicida! De snow. Miren, vas a dejarte ganar por una lagartija ¿Eh? sexual y una imitación barata de iPhone Si nos elimina nos perderemos del mundial FIFA 2018 Dile a tu amigo que ya el chiste de fútbol lo hice yo Yo no tengo amigos Ah no cabrón, y los pinche 20 pesitos que te presté como cuate para que te compraras tu elotito donde doña pelos, ¿qué? Págame entonces culero ¿Cómo sería amigo de alguien como tú Tienes una extraña adicción a comprarle zapatos a las gallinas ¿Quién mierda hace es eso? No lo escuches, Fifi, no sabe lo que dice no lo que dice. amigos. Así en el cuadrito de la izquierda, si quieres ver la versión completa de 18 minutos sin censura, ay qué divino, y no hablo de Suki Casi 18 minutos, ay que esperas, ya dale clic. O si quieres ver la continuación aquí en YouTube de la versión censurada, solamente dale clic al cuadro grandote del medio.